Lamento, su color Lo primero que quiero es traerles el saludo de nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que sabe que estamos acá. Queremos decir que estamos muy orgullosos de, de todos estos chicos, de estos 5.000, representan a los millones de chicos que hoy están haciendo esto en, en las 50.000 escuelas argentinas. Alumnos. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y a las mujeres. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. Prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad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 ¡Gracias!